Detrás de estas lonas verdes se encuentra el contenedor refrigerado para la conservación de cadáveres que fue habilitado hace dos semanas en el cementerio Jardines de Montesacro de Itagüí, donde los servicios crematorios se han incrementado en un 45%. Tenemos los contenedores porque estos nos permiten mantener una cadena de preservación de los cuerpos hasta que le damos el la oportunidad o el turno en los hornos crematorios para que puedas desarrollarse el proceso funerario normalmente. Ante la alta demanda de los servicios crematorios, los tiempos de espera oscilan entre las 24 y 72 horas. Sin embargo, el gerente de operaciones de Prever Siempre asegura que hoy no se puede hablar de un colapso del servicio funerario. Estos contenedores tienen una oportunidad hasta de 100 cuerpos refrigerados. Nosotros en este momento no hemos tenido que llegar a eso, lo que tenemos, lo que estamos manejando son más o menos unos nueve cuerpos en contenedor, lo cual es, nos está dando una oportunidad de 24 horas para poder darle paso a la cremación. En Colombia hay al menos cinco contenedores de este tipo, pero hasta el momento solo ha sido activado el de Medellín.